Yes sir, yo no lo veo, ey. yo no lo veo, yo no lo dicen la calle, yo no lo veo, eh, hablan José Yo no lo veo, ey. yo no lo veo, ey. yo no lo veo, eh No lo veo, lo leo, es así Sigo en la esquina, rolando esa weed Quieren la shit, se la traje en un hit Moda en la calle, me siento en París Bajan los cocos, dos g En el Kevin me cargo Malo que traiga mi bando, queman la Falta el plato, José no mi la saben lo que hablo. A mí no, perro, no me hables detrás, menos en la calle si vos no soná. Yo desde guacho lo tengo real, lo tengo claro, el mar y tenaz. Estoy entre barras, me siento capone, Tengo a tu guacha vistiendo de Tommy. Si algo me pasa, mamá don't worry, que en mi placar tengo todo ese money. Yo no lo veo, eh, yo no lo veo, eh, yo no lo veo. Yo no lo veo, yo no lo veo, eh, yo no lo veo, eh, yo no lo veo, eh. yo, yo no lo, lo, yo no lo, yo no lo, lo veo y estoy en la cima, hago lo que quiero, me traigo una encima, cabida en el VIP, no hacemos fila, mato y muero por toda mi fría, mi estilo de vida, ustedes lo quieren, pienso en dinero, también mujeres, vivir de par y de lunes a jueves grabando de Nando. Mi negro rapero no sobra actitud. Ando en la calle, ready to da. Tu puta me llama, que toque para allá. Dice que me ama, puro bla bla. Pero la cama lo mueve mi Nash. Yo no lo veo, eh. En el joseo, fresh. No me mateo, eh. Yo la sorfeo, eh. Yo no lo veo, eh. En el joseo, fresh. No me mateo, eh. Yo la sorfeo, bien. Les ofrezco cada una de mis barras Voy mezclando codeína en la jarra Mi equipo sale a darle la cara Por venderle esta crema tan cara Adictiva codeína Mi esquina with de rimas Por mis niggas mierda real No hay salida, está prohibida Yo no lo veo, eh No fresh no me mateo eh yo lo sorfeo bien, yo no lo veo eh yo no lo veo eh yo no lo veo eh yo no lo yo no lo yo no lo veo eh yo no lo veo eh yo no lo veo eh yo no lo yo no lo yo no lo veo ey. yo no lo veo